Hola, soy Miguel Ángel Romero Y quiero hablarte sobre el taller Dinámicas de Autor Es un taller que he creado Y que te quiero ofrecer Porque para mí es clave Para cualquier formador, presentador O conferenciante Algo que, que yo al menos he estado buscando Durante muchos años ¿Qué tiempo decir, oye Y un sitio donde me puedan enseñar a, a mejorar mis dinámicas A hacer dinámicas A sacarles todo el partido Y la verdad es que yo no lo he encontrado... ...si lo encontráis por favor os pido que me aviséis... ...porque estaré encantado de, de mirarlo... ...y tanto tiempo he estado buscándolo y deseándolo... ...y dándole vueltas que al final... ...bueno pues ya que no está... ...vi que se podía convertir un problema en oportunidad... ...y qué es lo que he hecho... ...he creado un seminario presencial... ...donde precisamente esto es lo que te ofrezco... ...en primer lugar... ...algunas de las dinámicas más poderosas que yo utilizo... ...que me han funcionado de cine con mis clientes... ...que han provocado recompra... ...que han provocado recuerdo... Eh, ...que la gente salga impactada del taller... ...y que incluso 10 años después... ...todavía se sigan acordando... ...me saluden cuando se encuentran conmigo... ...Joder Miguel Ángel... ...qué impactante fue aquello... Tres de mis mejores dinámicas... ...a vuestra disposición en este taller... ...pero no solo la vivencia de la dinámica... ...que ya es importante... ...sino justo después... ...la estructura de la magia... ...¿qué he hecho en esta dinámica?... ...¿por qué está montada de esta manera?... ...¿cómo hay que hacerla para causar el impacto adecuado?... ...y todas las herramientas necesarias paso a paso y materiales, para que tú la puedas implantar en tus clientes, la puedas utilizar para que consigas tan buenos resultados como yo con estas dinámicas. Y esto estaría bien, ya te llevarías tres dinámicas más, pero eso también se agota. Que es, por tanto, para mí, lo fundamental de este taller y que creo que, que no existe. Te voy a enseñar el método, paso a paso, con el que yo diseño mis dinámicas. ...con lo que llevo más de 15 años haciéndolo y no se me agotan porque las puedo diseñar a medida de cada cliente, de cada situación, de cada temática... ...desde algo tan, tan típico a lo mejor como dinámicas de ventas o comerciales o de liderazgo o de trabajo en equipo... ...o de temas muy concretos, muy concretos hasta de aviación, de didáctica para derecho o para un despacho de gestoría... Y que para cualquier actividad y cualquier temática se puede diseñar una dinámica si sabes cómo. Y esto es lo que os voy a entregar. El paso a paso desde la creatividad y la generación a cómo se diseña, cómo se estructura, cómo generan los materiales, cómo se pone en marcha en sus distintas fases y, por supuesto, cómo se explota para sacarle todo el partido. Y para que esto no se quede solo en, bueno, está bien la herramienta, no lo vas a conocer, lo vas a ver y lo vas a poner en práctica diseñando al menos una dinámica que podrás probar allí mismo. ...y como parte de la magia también de la dinámica es la forma de empaquetarla... ...es decir, un cliente mío decía siempre que, joder, tú es que vendes humo... ...digo, sí, pero, pero con buen merchandising, ¿eh? hago un buen merchandising del humo... ...hay que envolverlo bien, hay que darle un buen contexto... ...son muy importantes también, junto a las dinámicas, las historias... ...la forma de contar, cómo lo envuelves, cómo creas un escenario mágico a través de tu palabra... ...y por tanto también introducimos en este seminario presencial, único... ...en el mundo, ¿eh? creo, por lo tanto debe ser el mejor que hay, porque creo que es el único... ...no solo todo lo relativo a dinamica, sino también un módulo especial de cómo diseñar, crear y contar historias para crear la magia... ...y esto es lo que te puedo contar, para mí es desde luego un taller imprescindible para formadores... ...un taller que puede marcar claramente un antes en la forma de hacer formación... Y un después para conseguir que tus alumnos salgan emocionados, se conviertan en tus mejores fans y quieran más. Y eso repercute en la calidad de tu formación y, por supuesto, y esto es muy importante, en tu facturación, en tu abundancia. Así que te invito y apúntate la mejor inversión que puedes hacer en tu carrera de formador. verdad, échale un ojo y si tienes cualquier duda, llámame y espero que inviertas en tu futuro, que inviertas en tu mejora, y espero verte allí, va a ser en muy breve tiempo, así que espero verte, muchas gracias.